Este cultivo que visitamos ahora también está dotado de dos estancias. Por un lado, tenemos una primera estancia que es la de crecimiento de plantas madres y desarrollo y propagación de esquejes, y por otro lado, tenemos esta segunda fase en la que ahora mismo me hallo que es la fase de floración. tipo de cultivo de circuito cerrado lo que permite es poder autoabastecerse durante todo el año de cannabis, ya que se pueden obtener de dos a tres cosechas de forma ininterrumpida. Esta sala de floración está iluminada con dos lámparas de 400 vatios de alta presión de sodio, bajo la que están creciendo 17 plantas que ahora mismo llevan de 2 a 3 semanas en plena floración. A diferencia del cultivo que hemos visitado anteriormente, donde había muchas plantas y muy pocos vatios para iluminar esa gran superficie que ocupaban esas plantas, en este caso nos encontramos que hay muchos vatios y hay muy pocas plantas. Quizás para estos 2,40 metros por 1,20 que tiene de superficie deberían de haber prácticamente el doble de ejemplares de los que hay para así optimizar un poco más el cultivo y aprovechar cada patio que emana de las lámparas. Esta fase de crecimiento está iluminada con una bombilla de los haluros metálicos de 250 vatios y también con dos tubos Brolux de 36 vatios carece de renovación de aire, pero tampoco es muy necesaria puesto que la superficie de cultivo no es muy amplia y también hay muy pocos ejemplares criándose bajo las lámparas. Concretamente hay cinco plantas madres, de White Widow, de Black Domina, de Nebula, y también hay unos pocos esquejes que son esquejes de las plantas que ahora mismo están en floración. Los esquejes los tienen realizando en esta pequeña caja que hace de propagador. Pasa que debido al frío todavía no han podido desarrollar las raíces, ya llevan más de tres semanas y todavía no lo han enraizado perfectamente. Así que sería conveniente poner una pequeña manta térmica debajo para aumentar esa temperatura de la tierra y así que las raíces se propagaran con mayor facilidad. Tenemos una prueba de cómo en tiempos de crisis es algo de ingenio. Se han reciclado estos vasos en vez de macetas pequeñas a las que se le han hecho sus correspondientes orificios de drenaje. Así realizarán los esquejes. Con estas visitas lo que pretendemos es aumentar vuestra capacidad analizadora a la hora de saber si lo que estamos realizando en nuestro cultivo es correcto o no, si funciona bien o no. Así que estar atentos a los siguientes programas.